hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosti gracias a todo el que está suscrito a nuestro canal a las bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo gracias, a ta, gracias por tanto apoyo eh, no se olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden que nos pueden seguir en todas las en las plataformas digitales tanto en Instagram como en Twitter y Facebook no se olviden de suscribirse y regalarnos un like también de compartir nuestros videos con quien ustedes más les guste bueno, hoy vamos a traer esta hermosa argolla decorada con fimo esta, este, viene, este video viene siendo un TBT ya que en esta plataforma, en esta plataforma de, de, digital de YouTube hicimos esta, hermosa, hicimos esta hermosa creación y es mía porque la hice, yo la, yo la hice y aquí en este banner que está arriba le voy a dejar el link donde pueden verla recuerden que se hizo un like y el internet no estaba muy, y no está todavía para poder hacer y like. por eso no le puedo hacer live porque el internet no da, no da para hacerlo. Entonces vamos a hacer un video para que ustedes lo puedan ver. Bien, el material que vamos a necesitar para hacer esta hermosa argolla, que es muy divertida, me encanta para el verano, vamos a usar un aro o una argolla. Esta mide 30 milímetros. vamos a usar los fimo aquí están y vamos a usar fimo en tonalidades diferentes o sea multicolor y este mide 4 milímetros bien lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra argolla de esta forma con nuestra pinza plana vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan ver Ustedes ven dónde está esa pequeña abertura. Lo que vamos a hacer es aplastar poquito. Miren lo que estoy haciendo. Sin cerrarla demasiado porque después la vamos a abrir así. ¿Ven? Para que no se maltrate cuando estemos poniendo el fimo. ¿Verdad? Ahí. Bien. Y como este fimo, vamos a poner nuestra pinza para este lado. Como este fimo es multicolor, lo que vamos a ir haciendo es poniendo los colores. Bien, lo podemos ir haciendo de una, de un color en uno. Por ejemplo, miren. Miren, miren cómo vamos a poner el fimo. Y vamos a dar pequeños toquecitos hacia abajo. Sin tratar de romperlo, mira dónde mira dónde entra. Vamos a ver con este rosadito para ver si ustedes lo pueden ver. Miren, apretamos poquito y alamos otro chip hasta que le entre por completo, ¿Ven? Y esto lo vamos a ir rellenando así de esta forma, miren. Recuerden que esto es un TBT, no le hagan muy brusco. Como yo le hice ahora, miren que el fimo se rompe. Mírenlo aquí donde está. A mí se me acaba de romper ahora mismo. Lo ponemos. Seguimos. Dando toquecitos. Miren para mí es mejor trabajarlo uno por uno o sea ir poniendo un filmo y luego el otro así se divierten si quieren si quieren hacer una combinación de colores lo pueden hacer ok y vamos trabajando despacio O sea este esto se hace muy rápido también nos ayuda a divertirnos un poco y a relajarnos un poco, haciendo esto. Si gustan lo pueden hacer con una argolla mucho más grande, quedaría muy bonita con una argolla bien grande. También si gustan pueden ponerle el fimo del de número 6, viene siendo un poquito más grandecito bien espacio y rellenamos pueden hacer una combinación de colores fantástica con esto bien. se rompió otra porque le hice muy brusco recuerden que este video está en nuestro canal de youtube y por aquí arriba por aquí arriba le voy a dejar el enlace donde ustedes lo pueden ver como lo hicimos al principio miren si pasa eso lo único que tienen que hacer es darle un toquecito hacia atrás así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 es muy fácil hacer esto muy fácil y muy divertido ¿Bien? podemos también hacer un sujetador que vaya acorde con esta que vaya acorde con los colores del fino. estamos casi terminando como pueden darse cuenta estamos terminando y les quiero enseñar algo antes para que puedan hacerlo y no se maltrate su argolla y cuando vayan a cerrar la argolla pueda cerrar correctamente vean Seguimos rellenando. Recuerden lo que les comenté, que pueden también sustituir los colores por de su, por de su gusto y su agrado. También pueden mezclarlo. O también lo pueden hacer de un solo color, okay. seguimos trabajando con el fimo estamos casi terminando miren falta poquito porque no lo vamos lo vamos a dejar hasta aquí no lo vamos a llevar por completo a donde termina la la unión de la argolla miren ¿ven? miren a él le falta miren si lo ponemos si lo ponemos así todo, vamos a rellenarlo a darle forma para que puedan caber un poco más miren todavía falta rellenar todo ese espacio pero él en realidad no queda tan apretado porque porque miren aquí quiero que se fijen miren Miren, quiero que se fijen aquí en esto. Bien. Para abrirlo, miren aquí donde está, necesita tener un espacio, ese espacio que ustedes ven ahí. Miren. Vamos a abrir. Que ese es el detalle que quiero mostrarle. Miren. La abrimos. Ven el espacio que queda. Miren. Si rellenamos por completo... Él no va a cerrar ven si se, llena, si se rellena por completo no cierra bien su enganche, lo pueden ver entonces hay que dejar un, un pequeño espacio así la argolla no se llena por completo miren, sino que queda como un pequeño espacio para que ella tenga la posibilidad de bajar y cerrar entonces esta ya está perfecta también, miren vamos a ponerle dos más dos fimos más o con uno ya basta miren ahí esta te, está terminada ya miren entonces vamos a hacer vamos ahora recuerden que esto lo cerramos un poco para poder trabajar con el, el fimo lo abrí con nuestra pinza plana vamos a abrir poquito así para que nuestro enganche entre. Entonces damos un pequeño toquecito, miren y está perfecta. Miren, ya nuestra argolla, nuestras argollas TBT decorada en fimo ya están listas. Miren qué belleza. Quedan sumamente prácticas sumamente bonitas y lo podemos hacer sumamente rápido. Y es un trabajo que nos divierte mucho y es algo que podemos hacer. Recuerden que ya este video está en nuestro canal de YouTube. Aquí arriba les voy a dejar la cajita de descripción. Que es un video a autoría de El Rincón de Rosia. Bueno chicas y chicos, nos vemos pronto. Hasta la entrega, se les quiere mucho a todas y a todos. No se olviden de regalarnos un like, activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like y también cuando eh, comparten los videos con otras, con las demás personas. Bueno chicas y chicos, nos vemos a otra otra entrega, espero que este TBT que hemos hecho este día le pueda ayudar. Y le dé varias ideas de trabajar con la argollas. Y también le, le dé otras ideas por ahí. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta luego. Bye.